listo. Okay. Bueno, primero, otra vez, muchas gracias por, por acompañarnos. Sí, gracias. Agradezco enormemente la disposición y la amabilidad con la que ustedes nos hacen el favor de regalarnos estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por, por considerarnos. Muchas gracias, mija. Por favor, primero, dame tu nombre y la asociación que represento. Bueno, mi nombre es Montserrat Orozco, Ajá. Este, pues nuestra, no es una asociación, somos un grupo de padres de familia y es de Wolf Hirschon México. Ok. Así lo, lo nombramos. Ok. Eh, ¿Tienes eh, más o menos el dato de cuándo empezaron a trabajar en este tema? Sí, eh, 2016, fue con, a través de Facebook con otro padre de familia, con una bebé como, como mi niña, Ajá. que pues, ahí nos juntamos y pues, le empezamos a dar un poquito más de movimiento a la página que él ya tenía. Okay. El nombre de Wolf Hirscher. Okay. Eh, ¿El universo de pacientes al que ustedes se dedican es específicamente a esta enfermedad? Sí, ya con pacientes diagnosticados, es con los, con los papás con los que nos hemos acercado y hemos estado en, en contacto. Okay. Sí, ya con diagnóstico. La, la condición que guardan estos bebés, ¿cómo es que lo describirías? Es, como les explico a, a grandes rasgos, es una pérdida de material genético, el cromosoma 4 está roto. Esto es lento crecimiento, bajo peso, eh, malformaciones internas y externas, el sistema inmunológico pues, está débil y pues tienen características muy, muy, muy visibles como ojo grande, separado, frente amplia, este, la comisura de los labios hacia abajo, Nariz ancha, como la, las características de físicas que se dan en el, en el síndrome. Esas son las más evidentes. Sí, son las más evidentes. ¿Tienes más niños o solo es esta pequeñita? Nada más es ella, nada más es Karen. y Ella tiene 13 años. ¿13 años? 13, sí. ¿13? Sí. ¿Qué, qué, sí, la, la, la alcanzo a ver. Qué eh, complicación el tema de... Eh, no solo en el pasado, sino ahora mismo, eh, una asesoría genética es muy importante tenerla a disposición para que las cosas puedan darse de una manera menos dramática, por llamarlo de alguna forma. Sí. Entiendo que después de haber tenido a tu niña, quizá, probablemente, le pensaste para tener otro niño, ¿es correcto? Sí, totalmente. Este, porque trabajo, entonces, si apenas puedo dedicarme a ella el tiempo suficiente para cuidarla, entonces sí con otro niño sería más complicado, además de la posibilidad que existe de que se repita la, el caso, ¿no? Sí. Entonces sí, sí es complicado y pues también con por ese lado me acerqué con la genetista para, para ver eso, descartar alguna otra posibilidad de, de que se repitiera. Esta pregunta la voy a hacer con enorme consideración. Eh, sí. su, su papá, el, el papá de la niña vive con ustedes? No, no, no vive con nosotros. Okay. Este es un tema repetitivo. Eh, muchas mamás de niños con problemas eh, o enfermedades raras eh, solo son mamás en la familia, no hay papá. Y eso habla de manera muy precisa de lo importante que es la mamá, lo valiente que es la mamá, lo constante que es la mamá, lo estoica que es la mamá. Sí. Muchos papás, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, son unos cobardes que se van. No sé si sea el caso, pero hay muchos papás que hasta te echan la culpa y dicen, tú tuviste la culpa y yo ya me voy. Sí. Es un tema que tiene que ver con una referencia de amor increíble. El amor de una mamá es inconmensurablemente mayúsculo y bueno, una mamá normalmente no abandona a sus pequeños enfermos. Claro. Te felicito, mi hija. Gracias. Te felicito y, y, y ya supongo el tamaño de esfuerzo que tienes que hacer trabajando sí. y cuidándola. Y hay casos también de papás que es todo lo contrario, ¿no? O, o que es el matrimonio y el papá es el que está al total cuidado del, del niño con la, con la necesidad y la mamá es la que tiene que salir a trabajar, ¿no? Sin duda. Pero son pocos casos esos, hija. Sí. Lamentablemente son muchos más. Bueno, te doy unas cifras. 8 de cada 10 familias con enfermos, con padecimientos raros, solo tienen mamá. Sí. 8 de cada 10. Es, es un número muy alto. Y en los casos de los papás cuidadores, digamos que son 5 de cada 100. O sea, son muy poquitos. Las mamás tienen un valor enorme, enorme, enorme, enorme, enorme. Dame una breve semblanza del inicio de tu trabajo en este grupo. Sí, este, bueno, ha sido unir a las familias eh, a través del grupo de Facebook, a través del grupo de, de WhatsApp, y como padres, y dado por la poca información que hay de la enfermedad, pues compartimos nuestras experiencias y nuestros conocimientos con, que hemos ido adquiriendo a través del tiempo con nuestros niños. Este, es como hemos estado trabajando a través del, tanto del grupo de Facebook como en el, en el WhatsApp, sobre todo con, con pacientes que están diagnosticados recientemente y, y por lo mismo que no haya información, pues nosotros los vamos este, apoyando, los acogemos. Y pues de ahí es como, como estamos trabajando con, con este grupo. Los papás, las mamás, siempre terminan por convertirse en expertas en los temas. Sí, sí. Tú, no me queda ninguna duda, ya eres experta en este tema. Y por supuesto que puedes cobijar muy bien a quien aparece hoy como alguien que tiene un niño con este padecimiento. Así es. Entonces, ya tú le dices, mira, debes de preocuparte de esto, pero debes de ocuparte de esto. También de esto, claro. Es correcto, ¿verdad? Sí. Ustedes sí, la, Las personas que tienen pequeños con estos problemas, específicamente de cualquier enfermedad, pero me refiero, este grupo de personas que van adquiriendo experiencia son una enciclopedia para los papás nuevos. Para papás nuevos y hasta para los mismos médicos. Por supuesto, hija. Los médicos que son arrogantes... A veces saben sí. muchísimo menos que las mamás. Sí. Y eh, lo más importante de este tema es el soporte que le das a los nuevos papás con estos casos. Sí, sí, familias que, que nos han mandado mensajes que no sé, no conozco. A ustedes, ¿ustedes cómo le hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué piensan? Entonces, es irlos arropando y darles la bienvenida al, al universo Wolf -Hirson. ¿Tú tienes eh, eh, tratamiento para tu niña? ¿Hay tratamiento? No, no hay tratamiento para la enfermedad como tal. Este, Pero sí si es el conjunto de los especialistas por cada padecimiento pues, que va surgiendo de acuerdo a la enfermedad. Porque los mismos doctores, como le comentaba, no saben. Entonces, mmm, uno tiene que lidiar con cada especialista. Sí. Lidiar, si se, si se puede, si es la palabra. Porque sí. cada especialista va a ver por... por por, su, por la enfermedad que está tratando, ¿no? Y no sí. y no lo ven, o es difícil que lo vean como el conjunto claro. que de, de enfermedades para tratar al paciente. Claro, entonces, cada para, quien trata solo su tema. Sí, entonces así es como se lleva el tratamiento y es como también apoyamos a las familias. Hoy oh, mi hijo tiene este diagnóstico, pero su está batallando con el tiroidismo. Mi hijo tiene este diagnóstico, pero su problema principal es este el, orto, el cuarto ortopedia. Sí. Entonces, es así como nos vamos este, apoyando. ¿Cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo te das tiempo para trabajar, atender? ¿Cómo le haces? Mm, tengo, estoy trabajando de lunes a sábado en mi empresa o en, con mis jefes directos conocen la situación de mi niña. Tengo mucho apoyo por parte de mi trabajo. Entonces, que tengo que salir al, a una cita al seguro, este, llego más tarde me salgo más temprano, eh, voy y vengo, o sea, salgo dos horas a, de comida, no pero aprovecho y voy al seguro. Hoy viernes este entro más tarde porque en las mañanas ya la llevo a su terapia física. Entonces me dio la oportunidad de, de poder estar aquí, porque vecino que fue la, la chica que nos iba a apoyar, dijo no puedo, digo, yo tengo todo el tiempo del mundo hasta la una de la tarde sin problema, porque yo entro hoy más tarde. Entonces también es una parte del Por parte de, de mis jefes, de mi empresa, este el apoyo enorme que recibo para Ay, poder moverme y eso ha impactado mucho en que también la niña se pueda mantener sana, que la puede estar, puede estar al pendiente, que puede estar llevándola, que, que, el, que, el, que esté al pendiente de la salud de la niña y sí es complicado porque pues es partirse, ¿no? Ir, venir, estar al pendiente llegar a trabajar, sacar los pendientes y ver cómo reponer esas horas, ¿no? Que uno solicita. Pero así es como, como funciona. Y en la casa, ¿no? El apoyo de la familia. O sea, vivo con mi mamá, vivo con mis hermanas. Y pues este apoyo de ellas de acompáñame o ve y vas por ella en lo que yo me regreso al trabajo. Entonces, sí, es un, un trabajo en equipo. Qué bendición. Y qué bueno que tus jefes te ayudan, sí, te apoyan. Entonces, este, por ese lado no, no me puedo quejar. Entonces, ahí estoy... Ahí sigo por las facilidades que tengo, sobre todo por, por ella. Claro, cuando tú no estás, tus familiares ven mal niña. Así es. Qué bueno, qué bueno. Hasta este punto, después del trabajo que ya has venido haciendo durante los últimos años, ¿cuál dirías tú que es el mayor logro de tu grupo de pacientes? Yo, mmm, primero que la, la federación nos haya volteado a ver, que sepa que existimos, que está esta enfermedad. Este, que, que, que nos tomen en cuenta, hicimos un ruido hace algún tiempo y, y la federación nos apoyó pues dando, mmm, hicimos un movimiento para, para visualizarnos, escogimos el color verde como el color del grupo y 16 de abril y véanos, y aquí está, y la federación nos volteó a ver y bueno, aquí estamos. este Esa es una, estamos... Mmm, Logramos contacto con la asociación en España, la asociación española de wolf y la fundación española de wolf que son dos este, entidades diferentes, pero que nos han traído y nos han, nos han cobijado también y nos llevan de la mano. Y junto con la asociación este, estamos trabajando y estamos formando parte de un grupo de estudios para seguir trabajando y seguir investigando el, la enfermedad. Qué bueno, hija, me da mucho gusto. A mucho gusto. nivel México y contactamos con familias a nivel Latinoamérica. Estupendo, estupendo. Sí. En este tiempo, ustedes, tú y tu grupo, realizado y llevado a cabo la construcción de muchas tareas que son muy importantes. ¿Cuál consideras tú que es una tarea que está pendiente, pero que ya no puede seguir esperando? Con los administradores, somos, es un papá de Guadalajara, el señor Lucio Centillán, y está una mamá de, de Monterrey, Betsy, este, y traemos pendientes hacer un censo. No sabemos realmente cuántas familias, cuántos pacientes hay ya diagnosticados por lo pronto y nos gustaría trabajar con pacientes que, que están pendientes por diagnóstico para, para poder este, apoyarlos o, o dirigirlos hacia la asociación, la fundación que los puede apoyar. Principalmente el, el censo. Ya me dijiste que no tienen un censo todavía, pero ¿tienes una idea de cuántos hoy, como tu niña, hay en México? Mm, en el grupo de Watt somos alrededor de 30 personas. Ok. Pero ya, eso que... es absolutamente, como tú dices, la punta de un iceberg. Debe de haber muchos más niños así, que necesitan atención. Y lo lamentable de todo esto es que, el sistema de salud mexicano y las guías básicas de seguimiento y los manuales de procedimientos y específicamente las bases de datos no existen. No existen. Es, es problemático porque el universo de pacientes se desconoce dado que no hay una información que sea certera en cuanto al tema. Sí. Qué bueno que ustedes van a hacer para tus enfermos una base de datos, eso es sí. importantísimo, muy importante. Tenemos pendiente, ya lo hemos hablado, pero por lo mismo que trabajamos y vamos y venimos, entonces sí es algo que pues, hemos pospuesto, pero está ahí en pie. Primero el censo y sobre eso empezar a trabajar en algo más. Y sí. y tenemos pendiente y poder constituir una asociación civil ¿no? para que la gente tenga más confianza y pueda acercarse a, a nosotros. Sí, lo de la asociación civil sin, sin duda es importante, pero más importante es el trabajo que ya vienen haciendo desde hace mucho tiempo. El, la asociación legalmente constitu, constituida solo le va a dar forma a todo el esfuerzo que ustedes ya hicieron. Sí. Y eso va a ser importante. Claro, hacer una asociación hay que gastar, hay que tener el, el tiempo, hay que tener los asesores que te permitan hacer una correcta asociación, etc. Entonces entiendo, pero mientras estén trabajando lo de la asociación en algún punto se va a dar. Sí. Eso es seguro. El censo es lo principal, desconocemos sí, realmente. Sí. Eh, la situación actual ha dramáticamente desnudado las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. No solo el nuestro, sino el de muchos países, hasta los de sí. primer mundo. Pero en el caso del nuestro ha sido dramático poder observar cómo en estos tiempos solo se preocupan por la pandemia, literalmente. Sí, completamente. Eh, y todos los enfermos que necesitan tratamientos consecutivos, estudios y seguimiento de sus casos, eh, todo lo que tiene que ver con lo colateral a la atención médica se suspendió. Entendemos que en algún caso tiene que ver con, oiga, oh, ahora no venga al hospital porque su niña es una elegible para que ¿Sí? se contagie. Claro. Pero lo cierto es que Estamos desde la federación buscando que las terapias se den en casa, que haya un seguimiento fuera de los hospitales. Eso lo estamos trabajando con diputados y senadores y espero que pronto sea una realidad para todos. Yo te preguntaría: independientemente de todo de lo que te ocupas, ¿qué te preocupa específicamente de la situación actual? Yo creo que lo que todos es que. La niña enferma, nuestros hijos se enfermen y que no haya camas disponibles, no haya médicos disponibles, medicamento, que no se pueda atender. Y ya no hablando específicamente de, del COVID, que es lo que ahorita nos, nos atañe, nos preocupa, sino que por su condición caiga o recaiga por, en alguna de sus, de alguna enfermedad y no haya la atención o el, el espacio para poder atenderla. Ya no hablando del COVID, sino por las enfermedades que ella padece. ¿no? ¿Los niños como tu niña entienden lo que les dices? No, todo se ha creado un lenguaje y es como sí. nos damos a entender. No sí. atiende este, indicaciones. Es un lenguaje que ustedes desarrollaron. Sí, que se ha ido desarrollando y, y, y que, como dicen como los bebés, ¿no? Oye, ¿cómo sabes qué quiere, cuándo lo quiere? Pues, a través del, del tiempo, a través de lo que uno va trabajando, enseña, este, aprendiendo, lo que uno ha ido Es desde. lo mismo que supongo hacen otros papás de niños como sí. el tuyo. Así es, hay niños que hablan o dicen palabras, hay otros niños que completamente no, no dicen o con ella señala, este, quieres cuando quiere algo o le decimos, ¿quieres esto, sonríe, si no lo quiere dice que no con la cabeza. Entonces uh -huh. se ha ido desarrollando ese lenguaje con ella. Okay. Uh -huh. A la hora que empecé a hablar contigo, me percaté de dos cosas. Uno, que eres una señorita muy avispada. Cuando digo avispada, quiero decir inteligente. Gracias. Luego, que tienes muy claro lo que tienes que hacer con tu niña. Sí. Y de lo tercero que me percaté es que has construido una especie de resiliencia a favor del tema, porque eh, refieres tus respuestas a de una manera muy eh, vital, de una manera muy fresca. No, no las refieres de, de manera angustiosa o, o triste o deprimida, las refieres de una manera muy vital. A esto has llegado después de 13 años, sí. en los que seguramente pasaste por el periodo de dolor, de frustración, de aceptación, del de... duelo de no tener un bebé sano, ¿no? Sí. sí, Pero es, sí. es que es, no da tiempo, no, de verdad no dio tiempo porque nace, no nace bien y es ocúpate. o sea, ni siquiera desde el primer día aparte que tiene ir con el doctor, este, con uno, con otro en lo que diagnosticaban. Eh, cuando por fin me dan el diagnóstico, bueno, ya es ponerle nombre a todo lo que yo veía que ya trae a la niña, ¿no? Sí. Entonces ya es llamarle. Eh, wolf Hirschon. bueno y, y de a partir de ahí empezar a investigar qué es este que es de qué se trata cómo se trata qué se hace y uh, muchos años estuvimos de la mano con la genetista del seguro que es donde pues, nos atendemos nosotros eh, bendito seguro con sus deficiencias pero es un sistema que de verdad muchos países ya lo quisieran tener sí. Estoy de acuerdo, Total. absolutamente de acuerdo. Pues Gracias. yo, eso es lo que he observado en estos minutos que he tenido la oportunidad de saludarte. Evidentemente, ojalá que todos los papás fueran así. Eh, sí. hay, hay un punto en que llegan a ser como tú cuando ha pasado todo este periodo de duelo, de, de, de frustración, de, de enojo, de, de ira, hasta que te vas dando cuenta que es lo que hay y punto. Y, y vamos bueno, a dedicarnos eso. a esto y punto. Sí. Eh, hay seguramente mucha tela de dónde cortar para hablar de este tema durante horas. Claro. Pero quiero, quiero preguntarte acerca de lo siguiente. Seguramente yo no te he preguntado algo que a ti te interesa transmitir a quien te está oyendo y viendo. ¿Qué quieres transmitirle a los que te están escuchando y viendo que yo no te haya preguntado? Ay. No, lo habíamos, no, eso sí no lo habíamos pensado, pero, pues, que, que sepan que aquí estamos, que es un universo el, el de los niños con enfermedades, con necesidades especiales, que no teman acercarse, que no teman preguntar, este, que no teman ayudar. Yo en mi trabajo me dicen, oye, te molesta si te pregunto tu niño? al contrario, y, y les les platico. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que, que no, no teman acercarse al, al universo de una persona con necesidades, con capacidades diferentes, con discapacidades. Eso. Tienes muy claro el tema y, y a, algo que es asombrosamente constante en las mamás de enfermitos como, como tu niña es que quieren ayudar que quieren transmitir, que quieren aconsejar, que quieren que las otras personas que llegan al universo de nuestros enfermos no se sientan tan agobiadas como en algún punto uno se sintió. Claro. Que no se sientan solas ni desprotegidas. Y sobre todo, que si son mamás solteras, sepan que hay otras mamás solteras que han podido salir adelante. ¿Es Así correcto? Es. Así es, totalmente. Estamos... ¿Dónde es donde tú vives? Arruparlo. Estamos en León, Guanajuato. En León, Guanajuato. Eh, yo tengo muy buenos amigos en el sistema de salud de León, Guanajuato. Eh, hay un hombre en León, en Guanajuato, que hace un trabajo extraordinario, Gabriel Cortés Gallo, que en algún punto fue funcionario del de Seguro Popular para allá. Pero déjame decirte que con toda certeza te puedo compartir que Guanajuato es el estado que mejor atiende a sus pacientes. Y te lo digo con conocimiento de causa. Guanajuato se preocupa mucho por sus pacientes, sí. sobre todo por los pacientes con enfermedades raras, y eso me consta, yo lo tengo bien claro. Ajá. Así que yo te felicito por muchas cosas, pero la más importante de todas es porque tú generas seguro en quien platica contigo un estado de ánimo diferente que tiene que ver con entusiasmo, un estado de ánimo diferente que tiene que ver con si se puede, un estado sí. de ánimo diferente que tiene que ver con no estar sola. Y eso es fundamental para las familias que hoy conocen un diagnóstico como el tuyo. Que hoy el mundo se les vino encima. Sí. Porque así se pasa. Se pasa el mundo por enfrente de ti y se está destruyendo. Hay una expresión que ocupábamos en el proyecto Pío un Deseo que dice, cuando todo esto sucedió, fue como si un intenso, enorme cielo lleno de nubarrones se, eh, se, se cayeran sobre nosotros con desesperanza y dolor. Porque no había para dónde en ese momento. No sabíamos qué teníamos que hacer. No sabíamos a quién teníamos que acudir. Ajá. Lo que tú estás haciendo, hace rato me comentaste, pues documentarse, estudiar, saber de qué se trata la enfermedad. Por eso se vuelven expertas las mamás como tú. Sí, porque sí. Leen todo lo que les cae que tiene que ver con la enfermedad. Algún día me dijo alguien, eh, ¿cómo es que sabes tanto de Gaucher? Yo, mis hijos tienen una enfermedad de Gaucher. Y, y, y okay. le dije, ¿por qué he leído los 10 libros más importantes de Gaucher que hay en el mundo? Porque esa es mi obligación. O sea, si no sé de esto, pues estoy perdido porque mis hijos tienen un problema relacionado con esto. Y es como uno también va encauzando al médico para el tratamiento de, de los pacientes. Sí, mija. Yo supongo que entre todas tus tareas, una de ellas es lidiar con los médicos, capotearlos. Porque sí. a, a, algunos hasta dan como un… Ven, ven mal que sepas tanto de la enfermedad y te dicen, ahora usted Le, me va a decir qué tengo que hacer. Se molestan, se ofenden, este lo tratan a uno de soberbio. Sí. Ah, sabe, y me ha tocado, ah, sabe mucho. Sí lo leí en Wikipedia y así como que también tratar de ir este, como que bajando el, sí. bajando el, el ánimo o ir sí, inmediato, es cierto. ¿no? Es cierto. Con el médico. Yo te, nuevamente te felicito y te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con esta entrevista en lo, en lo médico ni en el tema de las enfermedades raras. Tú eres una mamá muy joven y estoy seguro que cuando veías de niña las caricaturas, Tenías una caricatura favorita. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Scooby-Doo. <ríe> y hasta <Okay>. la fecha. <ríe> ok. Con esa sonrisa que experimentaste y que pusiste en la pantalla al recordar Scooby-Doo, quédate toda la vida. Sí. Es una sonrisa maravillosa que ayuda a que otros sientan la confianza de que tú los puedes ayudar. Sí. Mira, cuando tú transmites con sonrisa y con actitud todo esto que tú sabes, le das... Enorme seguridad a quienes son tus interlocutores. Enorme. Que al principio es estar perdido. Entonces, con esto yo comentaba con, con este amigo de Guadalajara, con Lucho. Digo, es que está, me siento perdida. O sea, necesito alguien que me dé un norte y sobre eso empezar a, a, empezar a hacer, empezar a caminar. Entonces, es lo que tratamos de hacer con el grupo. Este, bueno, ya llegaron, pasa esto, no pasa nada vamos a echarle y, y con eso irnos este, acompañando, porque es lo, lo que podemos hacer, acompañándonos en, en todo esto, tanto en el grupo de allá de que se tiene con España, con el que tenemos a nivel nacional, que son, somos muy poquitos. Y también lo que hemos visto, este, pues la apatía también que existe, no sé si por la cultura que tenemos, pero sí si la apatía de, de, de las mismas familias, no de bueno, pues de todos me ayudan, de todos nos los médicos no saben, o hasta familias que nos hemos topado con familias de, oigan, ustedes ayudan y nos ayudan económicamente, no, somos solo un grupo y se alejan, ¿no? Y ya no volvemos a saber de ellos. Sí, Entonces también le digo eso. es con todo eso. ¿Tu niña va a Teletón? No, no. Este, por lo mismo que como yo soy la que trabaja y, y la atiendo, sí si es complicado ir hasta Irapuato y sobre todo por el trabajo. Pero encontré una... Asociación aquí en León y es a donde la llevo los miércoles y es trabajo de casa y ahorita pues por la situación y era lo que comentábamos en el grupo está pues todas las citas con los especialistas detenidos no entonces sí es como el pendiente también que tenemos porque pues es como retrasar todos los avances que ya se tenían no y si sí, cambio de médico y lo que vuelven otra vez a ver qué tiene qué es el diagnóstico y empezar a trabajar nuevamente. Nos queda un minuto y no tengo ninguna duda que lo, la mitad del minuto la quiero ocupar para darte las gracias, para agradecerte enormemente tu tiempo, tu disposición, tu gentileza en las respuestas, tu amabilidad en tus comentarios, pero sobre todo la bonomía con la que participas en esta entrevista. Eres muy grata. Yo te pido de la manera más atenta que te cuides tú, que te protejas tú, sí. que te acaricies tú y que te des tiempo para ti, independiente del tiempo que le das a tu muñeca, es muy importante que tú también te des tiempo. Sí. Acuérdate de lo que pasa en los aviones. Si salen las mascarillas por una baja depresión, el primero que se la tiene que poner es el papá, porque si no, no vas a poder ayudar a nadie. La primera que tiene que estar bien eres tú, y luego, poder... a tu bebé. Claro. Que estés bien. Muchas gracias, mija, por tu tiempo, amabilidad y generosidad. Gracias a ustedes por el, por el espacio para darnos a conocer más. Muchísimas gracias. Y cualquier, cualquier documento, cualquier información, Cualquier imagen que quieras que nosotros reproduzcamos en las páginas de Pido un Deseo, en el Facebook, en Femexer, en, FMXR, en salud mándanosla y con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchas gracias. Igual ya tienen ahí mi, mi contacto y aquí estamos a la orden para lo que podamos ayudar. Gracias, ¿Eh? hija. En cinco segundos corto la transmisión. Tú haz lo mismo y te deseo el mejor de los, de los tiempos para lo que viene. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, hija. Hasta luego. Hasta luego, mija.